y eso lo sentimos en el liceo como que no había mañana si ustedes entran al centro se van a dar cuenta en las condiciones que está el centro la comida no está llegando buena la carne hiede ha podrido, el arroz ha pastado los medicamentos no llegan completos entre muchísimas cosas más que hasta que no nos resuelvan no, vamos a parar de protestar ¿cuál es el nombre tuyo? Es Escari Martínez vicepresidenta del FED van a continuar la protesta aquí Claro, hasta que nos resuelvan. ¿Cuáles son las problemáticas? Estru eh, arreglar la estructura del centro educativo, mandar más conserjes, la comida, cambiar de suplidor, los medicamentos que lleguen completos no se está surtiendo completo. Hay muchos, ni siquiera vasos ni papel de baño ahí en ese lista. ¿Se han ustedes con las autoridades? De claro. ¿Qué le han dicho? Que nos van a resolver y que nos van a recibir, nos dan plazo y nunca resuelven.